¿Ya conoces mi curso de estimación de proyectos de software? Quiero que todos lo conozcan. A continuación verás una clase muestra para que veas lo que puedes aprender en él. En la descripción vas a encontrar la liga hacia el curso en Udemy con un cupón de descuento por tu preferencia. Que lo disfrutes. Con esta herramienta te enseñaré cómo se utiliza el método de estimación con casos de uso. El método cuenta con cuatro secciones. Cada sección tiene un criterio o un elemento, un peso, una evaluación y un producto o una, una evaluación. Se puede llenar en cualquier orden. En esta ocasión comenzaré con la parte superior que se refiere a los casos de uso. Para la primera sección necesitas tener a la mano la lista de los casos de uso que se recolectaron durante la fase de requerimientos. También puedes el diagrama de los casos de uso idealmente estamos esperando que tengas los casos de uso definidos en texto aunque esto es necesario simplemente con que tengas identificados cuáles son qué actores hay y una descripción general de qué hacen es suficiente para esta parte lo que haremos es contar los casos de uso que existe clasificándolo en tres categorías un caso de uso será simple con un peso de 5 si sí, en su flujo principal o flujos alternativos encuentras de 1 a 3 transacciones. Será promedio con un peso de 10. Si sí, en su flujo principal o sus flujos alternativos encuentras de 4 a 7 transacciones. Y será complejo con un peso de 15 si encuentras más de 7 transacciones en su flujo principal o flujos alternativos. Vamos a entender como transacción una operación completa entre el actor y el sistema. Donde el actor hace una petición el sistema responde. Lo podrás encontrar entre 1 y 3 pasos eh, definidos en el caso de uso. Entonces contamos si en tu lista tú encuentras 5 casos de uso simples, 7 promedios y 3 complejos, anotamos esto en nuestra plantilla y obtendremos el producto que es simplemente la multiplicación de la cantidad de casos de uso de esa categoría por su peso. En la dimensión de los actores, vamos a identificar qué roles o qué entidades van a estar interactuando con nuestro sistema. Aquí también lo que haremos es un conteo de la cantidad de actores clasificado en tres categorías. Simple, con un peso de uno. Se refiere a esos actores que son otros programas u otros sistemas que interactúan directamente con el nuestro mediante alguna interfaz, mediante alguna API, es decir, son robots automatizados. Un actor será promedio. Si sí, se trata de un humano que interactúa mediante una interfase de texto, es decir, los comandos son introduciendo palabras, introduciendo texto en una terminal o en una interfase de solo texto y será un actor complejo con un peso 3 si el actor es un humano que va a interactuar con el sistema mediante una interfase gráfica. Recordemos que los casos de uso contienen o definen una sección para los actores. Estos son roles de quien va a interactuar con el sistema. No necesariamente se refiere al número de usuarios. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es contar el número de actores diferentes o de nombres de actores que vienen por allí que son diferentes en nuestros casos de uso y los vamos a clasificar de acuerdo a esos criterios. Poniendo los valores aquí, si tenemos uno simple, ninguno promedio y digamos que son seis actores diferentes complejos que van a interactuar con una interfaz gráfica, los anotamos. El resultado de la evaluación nuevamente es la multiplicación de la cantidad por su peso. Al momento de completar las dos primeras secciones de casos de uso y actores, lo que tenemos calculado en este momento se llama puntos de casos de uso sin ajustar. Simplemente es la suma de el producto de los casos de uso y los tipos de actor. Esto nos da pues una aproximación de cuántas funciones habría en, en un mundo ideal donde todo lo técnico y todo el ambiente son los ideales. Vamos a comenzar con el factor técnico y procederemos con el factor ambiental. El factor técnico define la complejidad tecnológica del proyecto de acuerdo a 13 criterios establecidos con diferente peso de acuerdo a sus características. En esta sección lo que hacemos es un juicio de acuerdo a la relevancia o al impacto que tendrá ese criterio en nuestro proyecto. Se utiliza una escala de 0 a 5. La guía que te recomiendo es la que sigue. Si el factor o el criterio tiene poca relevancia o poco impacto en nuestro proyecto, utilizaremos una escala del 0 al 2, es decir, si en el primer criterio Sistema distribuido de peso 2 no tiene relevancia o no se va a considerar eso en el sistema. Puedes dejarlo como una evaluación de cero. Por el contrario, los objetivos de desempeño de la aplicación tienen un impacto medio o alto. Estaríamos utilizando entre 3 y 4 para medio y 5 como es algo muy esencial o muy relevante con alto impacto. Alto impacto significa de que si esto falla, todo el proyecto se ve comprometido. Lo que hacemos aquí entonces es ir evaluando cada uno de los factores que tenemos aquí. Digamos que los objetivos de desempeño son altamente relevantes. La eficiencia final hacia el usuario. Digamos que este tiene una relevancia residual, no muy relevante. Si hay procesamiento de datos complejo, digamos que para esta aplicación no los hay. Si debe de crearse código reusable o debe de reutilizarse código de otros sistemas, digamos que sí. Si debe de ser fácil de instalar, digamos que en este caso sería irrelevante porque no habría una instalación. Si es fácil de usar, tendría un alto impacto. Si es portable, significa que puede, el código debe de correr en diferentes plataformas, digamos que en este caso no es relevante. Si sí va a ser fácil de cambiar y de mantener, digamos que va a ser un proyecto a largo plazo y este impacto si sí se verá alto, tendrá una relevancia mayor. Si sí tendrá uso concurrente de muchos usuarios o muchos sistemas al mismo tiempo, digamos que será de mediana importancia, que sí lo habrá. La seguridad tendrá un alto impacto. El acceso por terceros, como habíamos identificado actores de estas características, digamos que es algunos y cuáles serán las necesidades de entrenamiento, tanto de nuestro equipo de trabajo como de los usuarios. Aquí pondré un 3. Esto nos dará el factor técnico, que es la suma de la evaluación de todos los criterios, multiplicando su peso por su evaluación y calculando el factor de ajuste mediante la fórmula 0.6 más 0.01 por este factor técnico que calculamos aquí. Este nos dará el primer factor de ajuste, el cual completaremos con nuestro factor de ambiente. Algo que aumenta o disminuye la complejidad del desarrollo del proyecto es el ambiente. Le llamamos ambiente al conjunto de conocimientos, al conjunto de ingenieros que están en el equipo, a los stakeholders, al liderazgo y otras cuestiones que están allí. El factor ambiental se evalúa en ocho criterios, cada uno con un peso diferente y también utilizando una escala de 0 a 5 donde 0 significa que el criterio no está presente en nuestro ambiente y 5 es muy presente. Entre 3 y 4 significa que está presente de alguna manera y lo vamos a evaluar de, de esa forma. Por lo tanto, consideramos si sí, el equipo está familiarizado con el proceso de desarrollo, es decir, todos entendemos una forma de trabajar y decimos 0 es... No existe, no tenemos una forma de trabajo definida y clara entre todos. O 5, todos la entendemos bien. Experiencia en la aplicación: si es un sistema muy nuevo, no existirá, tendremos una, una evaluación de cero. O si ya conocemos algo, tendremos entre 3 y 4, experiencia en programación orientada a objetos diremos si 0 es, no está presente no la tenemos 5 si contamos con ella, la capacidad del analista líder si sí, pues es muy capaz tendrá 5 si no es muy capaz tendrá 0 o si no tenemos analista pues tendremos un 0 por allí en este caso pondré 3. La motivación, si la motivación es alta, tendremos 5, es decir, si la tenemos presente, si es baja tendremos algo cercano al 0. En este caso yo diré que tengo un equipo muy motivado. Estabilidad de los requerimientos, cero es no tenemos requerimientos estables, hay mucha incertidumbre. 3 es existe estabilidad, 5 son requerimientos que no van a cambiar. En este caso pondré un 2 por la volatilidad que puede existir. Y estos dos factores muy importantes. Si nuestro equipo se encuentra conformado por integrantes que estarán todo el tiempo, significa que este criterio staff de tiempo parcial no está presente. Por el contrario, si varios de mis integrantes van a estar cambiando de equipo o atendiendo otros proyectos a la par, pues tendré presente este factor en algún momento. Notarás algo interesante aquí que el factor es menos uno. Esto es porque el factor de ajuste sube o baja y si el equipo tiene elementos de tiempo parcial pues la complejidad aumenta, la cantidad de tiempo calendario para hacerlo también aumentará por eso el, el peso es negativo lo mismo pasa con el lenguaje de programación, si es demasiado complejo también la curva de aprendizaje nos aumentará el esfuerzo o la cantidad de horas para cumplir con cada uno entonces aquí evaluamos que si sí tendré un elemento de tiempo parcial y el lenguaje de programación no es complejo. Nos dará el factor técnico y el factor de ajuste se calcula mediante la fórmula 1.4 más 0.03 negativo por este factor técnico. Después de calcular nuestros casos de uso sin ajustar nuestro factor técnico y nuestro factor ambiental, lo que procede es calcular los use case points, esto es simplemente una multiplicación de nuestros tres factores y como te dije en el video de introducción esto representa la cantidad de funciones que hay que desarrollar para poder completar los casos de uso identificados, esto pues para determinar el tamaño o la complejidad de nuestro sistema, este tamaño lo puedes utilizar para determinar la duración o el esfuerzo necesario para completar el proyecto, el método en un principio definió 20 horas por cada use case point. Sin embargo, esto se ha ido ajustando con el tiempo de acuerdo a los criterios siguientes que están en el factor del ambiente. Porque pues este tiene gran peso para saber la cantidad de tiempo. ¿Cuáles son esos criterios? Tenemos que contar los factores ambientales que tengan una evaluación entre 0 y 3 para los criterios 1 al 6, es decir, si yo encuentro aquí varios que tienen un factor menor a 3, es decir, elementos del ambiente que no tengo y que tengo y que debo de desarrollar, los voy a contar. En mi ejemplo solamente tengo el factor 6, es decir, cuento 1 y cuento de los elementos 7 y 8 que tengan una evaluación mayor a 3, en este caso pues no tengo ninguno. Y tomo los siguientes criterios para saber cuántas horas voy a utilizar. Si el conteo de esos elementos me da hasta 2, utilizo 20 horas. Si me da hasta 4, utilizaré 28 horas. Y si me da más de 4, de 5 en adelante, voy a contar 36 horas por cada use case point. En mi ejemplo, solamente tengo un criterio que cumple con que, las características que estaba buscando. Por lo tanto, mi tiempo será de 20 horas. Esto me dará un costo en esfuerzo, que es la multiplicación de use case points y sus horas para completarlo. Este proyecto tomaría un total de 2,224 horas para completarse. Entonces, si tienes un equipo de 5 personas, tomaría 444 por persona, aunque aquí hay que hacer una observación. Este costo que estoy señalando es el de todo el proyecto, si se hiciera desde su concepción hasta la puesta en marcha, la puesta en marcha final. Si lo que tú quieres hacer es estimar el esfuerzo de, para realizar el proyecto a partir de una fase o solo para una fase, utiliza una ponderación de acuerdo a los históricos de la industria para las diferentes fases. Por ejemplo, si quieres saber cuánto llevaría solamente para la codificación o para el desarrollo de estos casos de uso, podríamos utilizar 35%, que es un estándar de la, de la industria y con base en las 2,224 horas, el 35% de eso serían 778 horas. Este es el método y la herramienta para estimar con Use Case Points. Consulta la sección de recursos para que obtengas una copia de este archivo y puedas hacer tus propias estimaciones.